matamoros Tamaulipas, una ciudad a la orilla del noreste de México, ciudad donde nació Diego Rivera, de donde salió División Minúscula, etc. La ciudad cuenta principalmente con una población flotante, es decir, que no nacieron aquí, sino que llegaron a la misma de una forma u otra. Turimoros es un grupo de tres amigos, un jarocho, un matense, gentilicio para las personas de Ciudad Mante, y un chilango los cuales llegamos a Matamoros y fuimos encontrando actividades que podíamos desempeñar aquí, lugares interesantes, etc. Así que buscamos compartir nuestras experiencias a nuestros contemporáneos, mostrarles que Matamoros tiene muchas cosas interesantes, y eliminar esa expresión de Aquí no hay nada que hacer. Así que, eso es Turimoros. Esperamos disfruten nuestro contenido y estén atentos a próximas... transmisiones. Esperen nuestros próximos videos para aprender qué pueden hacer de Matamoros. Hasta la próxima. Adiós.